¿Qué viene a tu mente cuando preguntan ¿Y cómo está tu situación amorosa? He visto que en la mayoría de los casos esto se relaciona con tener una pareja. Entonces muchos que están solos o solas ante la pregunta responden eh, Mejor no toquemos ese tema. O no, pues estoy solo o estoy sola. O no, la situación está fría. O no, solo con el amor de mamá. A ver... ¿Acaso solos no se puede experimentar el amor? Tú sabes que sí. Tal vez apenas recién te estás dando cuenta, te está cayendo el 20 y dices, hombre, claro que sí, solo también puedo experimentar el amor. Lo sientes con certeza, lo recuerdas. Entonces, si te encuentras en una circunstancia así como sentir que tu situación amorosa necesita ser resuelta, tengo esto para decirte. El camino para resolver la situación amorosa es amarte a ti mismo. No tiene que ver con las demás personas. En primer lugar, comienza por ti, comienza por mí. Aunque yo me ame, yo decido crear una realidad dentro de la cual si me preguntan ¿y cómo está tu situación amorosa? Yo digo, está genial, me amo hasta el cielo, me amo tres millones y cada día un poco más. No importa si tengo o no tengo pareja, es simplemente mi decisión. Porque mi relación más importante es la que tengo conmigo. Más o menos la lección sería esta, y vamos a decirlo así, en manera anecdótica. Le fue mal en el amor hasta que se amó profundamente y como más nadie podía amarle. Así sería más o menos también la respuesta de un respetado maestro que mucho sabe, pero que poco es buscado por su forma de enseñar. Te conoce, te conoce desnudo o desnuda. Pero además de ver tu piel, también te oculta por dentro y conoce muy bien lo que a otros tratas de ocultar. Es el maestro espejo, ese que a pesar de todo lo que sabe y todo lo que puede ver en ti, siempre enseña en silencio. Por eso a muchos no les gusta y si pasan por él, pasan por un momento, pasan con afán. Pero imagínate que pasas ante él y te das el tiempo de preguntarle y esperar que te responda, que te guíe, que te enseñe. Y vas a ir a preguntarle cuál es la clave del amor. Imagínate, es ante, estás ante el maestro, tu maestro espejo. Te paras frente a él, te miras fijamente, te observas, te miras y no paras de mirarte. Tal vez lloras, tal vez sonríes, tal vez bailas, tal vez brincas, tal vez te encorvas. O vuelves o te levantas y te regalas una nueva sonrisa. Miras todo tu cuerpo, todas sus marcas y también aquellas partes que consideras perfectas. Pero... Si llegas a sentir en un momento y comprender que ese cuerpo es solamente tu herramienta, entonces irás a mirarte a los ojos, irás a buscar tu esencia, la sentirás por dentro y entonces desde allá escucharás una respuesta. No hay otro camino. Mientras te miras fijamente, sientes que el camino es amarse, amarte a ti mismo, amarse como nunca, amarse para siempre, amarse y confiar en ti porque es la única opción si de verdad quieres vivir. Amarse es el sendero porque eres tú, contigo, tu compañía inseparable. Porque eres tú, contigo, tu tesoro y la fuente de todas tus riquezas. Eres tú, contigo, con tu obra en construcción. Que eres tú mismo o que eres tú misma. Eres tú siendo el sueño y el soñador. El camino y el caminante. La meta a la que ya llegaste porque nuestra realización como humano no solo depende de un futuro alucinante es ser y amar lo que somos ahora, que somos únicos, cada uno, pero todos unidos al universo. Y ya completos, completos porque sabes que al final nada nos llevamos, al final nada tenemos, entonces ahorita de nada carecemos. Somos completos porque tenemos el potencial y con ese potencial nos seguimos desarrollando, seguimos floreciendo. Somos humanos, corazones, pulsando para recrear lo que ya existe y en esa recreación Construirnos a nosotros mismos. Por eso, cuando la respuesta es amarse, ya llegaste. Entonces, ¿cómo está tu situación amorosa?